El Proyecto Icaria es un ensayo clínico muy grande en más de 20.000 niños que está ocurriendo en Sierra Leona. Sierra Leona es un país en la África subsahariana que se encuentra en la lista de los países más pobres eh, no solo de África sino del mundo. Este ensayo eh, clínico es un ensayo bastante pragmático, práctico y lo que trata es de evaluar el efecto de un antibiótico barato y de amplio espectro en la eh, supervivencia infantil, es decir, en que eh, los niños mueran menos, los niños pequeños menos de dos años mueran menos, juntamente con la administración de un antimalárico que ya se da en el país para prevenir la malaria. La mortalidad infantil es una de las... Eh, agendas por eh, cerrar eh, o por disminuir en la agenda eh, de salud global. Eh, todavía tenemos eh, cargas de mortalidad infantil eh, no soportables por, eh, desde el punto de vista ético, sobre todo cuando las causas son prevenibles. Eh, no solo tratables, sino también prevenibles y además con eh, eh, métodos, con herramientas eh, que son eh, no solo baratas, sino asequibles. La mortalidad infantil eh, en los primeros años de vida, eh, pero sobre todo en el primer año de vida y fundamentalmente en el primer mes de vida, está íntimamente relacionada con la mortalidad materna, con la salud materna. Por lo tanto, si no podemos separar la eh, salud infantil eh, en niños eh, en, en África, que son los que más eh, carga de enfermedad y muerte tienen, de la salud de sus madres, que son las que más carga de enfermedad y muerte tienen del mundo.